Lo primero que recordamos de ti son tus manos, delicadas para nuestro cuidado, pero firmes y trabajadoras para poder darnos con mucho esfuerzo todo lo que necesitamos para ser personas de bien y productivas. Gracias mamá por tomarnos de la mano y enseñarnos el camino para que algún día podamos ser como tú.